Bueno, eh, mi nombre es Robert Nas, eh, estoy con el desdoblamiento del tiempo desde el año 2015, cuando bueno, asistí a la formación de Jean-Pierre Gamé Malet en Buenos Aires. Y bueno, a partir de ese momento me, me transformó completamente. Eh, siempre me gustó la física, me encantó, pero claro, desde la educación... Eh, la física era solamente aplicada a los objetos, así como nos la, nos la enseñaron a la escuela. Entonces, eh, realmente fue un descubrimiento maravilloso poder aplicar una ley física al ser. Y bueno, entonces de ahí no paré, porque bueno, eh, cuando uno empieza a desarrollar la teoría, eh, va como, digamos, res respondiéndose a muchas preguntas que son teóricas. Pero llega un momento en donde se hace un clic y ahí se conecta la práctica. Eh, este clic a mí me sucedió en 2019, recién, desde el 15 al 19. Fue a modo intuitivo y en el, en el 2019 ya realmente es un hecho, es una realidad. Y bueno, es una aplicación cotidiana de la ley. Así que bueno, puedo situar esas dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Uh -huh, uh -huh. Y este es increíble esto cuando uno empieza a cambiar su perspectiva porque integra cómo funciona la ley Primero, tal vez desde la teoría, desde lo que nosotros mismas explicamos Pero después se te va empezando a hacer carne, no lo a, a, te, te empieza a cambiar la perspectiva en la que ves la realidad Recibís información por intuición y toda tu mirada cambia, sos otra persona viviendo tu vida, o sea, sos una persona conectada con otro espacio-tiempo, ¿no? Con otras dimensiones de tu ser, mucho más universales, eh, más conectadas con una conciencia más amplia, ¿no? con Más desde de lo humano, con la raza humana, bueno, y en el caso que vos desarrollás, con el planeta Tierra también, y con lo biológico, ¿no? Y sí, sí, totalmente. Yo recuerdo de chica, era como, este, me... me me frustraba un poco ver, este por ejemplo, la vejez prematura, ver este, los problemas biológicos de personas queridas eh, a muy corta edad, o sea, para mí era, este uno se tenía que morir de viejo, de grande, entonces esa era mi percepción, entonces cuando yo empecé a ver que no pasaba así en todos los casos que había gente que tenía enfermedades a cortas edades, eh, eso con una mente de niña fue eh, muy fuerte para mí entonces bueno, desde mm. ahí es que mi, mi leitmotiv es ver cómo eh, digamos eh, cómo, cómo está diseñada la biología en conjunto con la mente eh, y la parte ondulatoria que muchas personas le llaman alma espíritu eh, bueno, eh, la energía en definitiva Garnier le llama el doble, eh, la parte abstracta de cada uno de nosotros, lo que nos da vida, eh, como lo que le da vida a Pinocho, <ríe> ya que estamos hablando de la infancia y de esos cuentos que uno tenía. Eh, bueno, eh, siempre como que me llamó la atención, ¿no? Lo que, lo que animaba a los objetos. Y, y bueno, y buscar desde ahí cuáles son las... Eh, las fallas para que una biología a muy corta edad eh, Tenga enfermedades ¿no? Entonces bueno, con la ley Nosotros podemos ya tener un, un marco eh, Y una comprensión más amplia De lo que es la salud, de lo que es la enfermedad Y como dice Garnier, recobrar el equilibrio Porque para eso está Bien, bien, para vivir más alineados y más equilibrados y en todas las dimensiones del ser, porque si hay algo que digamos podríamos decir en breve que es el desdoblamiento del tiempo, es eh, esta percepción en distintas dimensiones de ser, en distintas velocidades, en distintos espacios-tiempo, y como yo siempre digo, esto que me resuena desde la infancia, conocerte a ti mismo, conocerse en como uno percibe en los distintos espacios-tiempo, es eh, justamente conocerse a sí mismo, cómo funcionamos en estas otras dimensiones, pero principalmente cómo se crea la realidad, cómo se crea este equilibrio que vos hablás. O sea, desde lo abstracto hasta lo concreto, de esta energía o de esto invisible a lo más concreto. Y hasta ahora no estamos muy acostumbrados a, a, a, que, a, a aprender o a conocer ¿Cómo funcionaba ese abstracto que crea nuestra realidad concreta y genera nuestro equilibrio o desequilibrio? Y eso aporta mucho la ley de doblamiento, ¿no? Como eh, ¿Cuál es la lógica con la cual se crea la existencia en el plano concreto? Entonces, eh, eso es lo que nos une a Roy, a mí, y seguramente en la pasión que tenemos por todos estos temas, ¿no? Porque realmente te ayuda a vivir más equilibrado, más en armonía, más saludablemente, porque ni bien equilibras en el abstracto automáticamente tu cuerpo en el plano físico biológico también se equilibra ¿verdad? y eh, lo que a mí se me ocurre que puede ser interesante temas que hablamos en la cumbre que son, pierde tu pasión entonces a mí se me ocurre que esto de reconectar o por intuición lograr acceder a cuál es esa frecuencia única o esa eso que nos moviliza, eso que nos hace vibrar eh, cuando lo estamos haciendo, esas actividades, esos tal talentos puestos en juego que, que nos hacen vibrar cuando, cuando estamos eh, eh, digamos, materializándolos o cuando estamos... Eh, en nuestra vida cotidiana de repente Poniendo una habilidad en juego Y decir, ¿cómo me gusta hacer esto? Ya no me doy cuenta ni cuánto tiempo pasó Pero sé que esto que estoy haciendo me da energía Ese tipo de, de pistas nos pueden ayudar A conectar con, eh, con esta parte energética Que vos mencionaste, con esta, con esta alma La que nos mueve en el plano concreto, ¿no? Y si... Y si Estamos conscientes en este tiempo de cambio de conciencia y de cambios muy veloces, a esa, a esa resonancia o esa intuición ahora está muy palpable, está muy palpable, es una oportunidad única para ponernos en contacto con esos talentos, con esas habilidades, con eso que vinimos a hacer, con esa misión, con ese propósito.